uno. Vamos a secar, vamos a secar. Ah, tío, está ah, teniendo oh, Frente mío. mío, uno. Oh, Pillamos el... Nada, no, vamos arriba, vamos sí, arriba. Vale. Pillamos el heli con dos cojones y a ver qué vamos. Voy a intentar pillar yo, Lily. Vale. Bueno, no llevo. Ah, quédate, quédate. Trackeado. Pero me tiré. Hay dos abajo, dos abajo, dos abajo, dos el otro? Ah, tío. Bueno. Tenemos gente arriba. Sí. corto. muerto oh, tío, otro, tío. Bueno. Oh, tío, otro. bueno. Y por cierto, lo que te voy a decir que para jugar así a subir KD, vamos a intentar jugar más a los rata, ¿eh? Claro, gente abajo. ¿Susurra? ¿Susurra? a dropping bueno. mierda, tío. Todo cabeza he dado, tú. <risa> A mí me insta dele, tío, ese tío. Ya no me ha llevado. Hostia, calma, este tío da que flipas. La NZ es... ¡Eh! Se han sentido Cubre, la... Cubre la otra. ¿No había otro? solo era este? Creo que era el otro Bueno. ¿Dónde te disparan? Me están disparando de por aquí. Ha batido uno. Bueno. Voy a pusharle. El Él iba a Navarra, Voy a pusharle. Vale. Y uno se fue en globo. Creo que lo han reanimado y se han pirado, eh. Seguramente. No lo veo. No la verga. No. Opa. El iba a Esta gente, WTF, ¿no? ¿Qué tal, tío? Tío, está teniendo la ¿Racket? ¿Va, tío? ¿Verdad? ¡Ja, ja! qué buena! Que sigamos jodiendo. Eh, más gente abajo. Más gente abajo frente a mí. Tío, Uno. ¿Te has tenido miedo? ¡Ay, Oa Viña! ¡Sorry, sorry! ¡Se han acabado tuyo! ¡Será tuyísimo! Lo he visto ahí pues, parado y digo, hostia. ¡No pasa nada! ¡Tus armas están seguras! ¿Por qué tengo tanta luck, hermano? ¡Uf! Es que el dúo es una mierda, hermano. Es, un... es que por job la tubo, tío. Ha tirado una. Vamos a un sec, a sector. Qué buena, hermano. Eran malísimos, tío. Solo sí, me ha pillado bueno. de arriba. Eh, voy contigo. Eh, voy yo por la otra gente que se está matando esto. Espérate, espérate, que este no lo veo. Madre de Dios, tú que me mata que este pavo casi. ¿Dónde están Edu? Eh, no sé, no los veo. Escuché disparos por allí. Igual, igual. Rally, El Eli, cuidado. El se va. Vale, al frente mío. Oh, uno. Queda uno que está al frente tuyo. cuidado. Cae uno arriba del todo ahí. azul. Hay uno en azul. Trackeado. Se tiró. Buena Edu. Madre mía. El sniper player. ¿El player? aquí arriba. ¿Tú que tienes el sniper? Ah, ya lo vi. Bueno, ya o sea, es que lo que pasa, que es que supo... Mmm, que va, tío. Es imposible que suba tan tan, tan rápido para el que Porque es que, bro, es... Ah, batido otro. Eh, no sé. Mira, las <risa> la es que hay allá arriba. Estamos... Malas. Sabes, que en su co tracker las hay. Eh... Es que está claro, bro. ¿En qué momento no le baja el KD? Porque con ese KD una partida mala es igual a 0.01 menos Pues nada, él no le baja, hermano Por eso, porque tira de cable Igual que brutal Si solo le cuentas las partidas buenas, pues mira ahí, ahí está el KD Yo muero, estoy, estoy aquí súper mal Eh, voy, te voy a intentar ayudar Son dos snipers, la mago. ¿Ves? Te curo, te curo, date res Saquea uno, bien lo abatieron ya te voy otro. Lo me hago a ti de izquierda, ¿no? Eh. Sí. Lo han hago a de izquierda, hermano. Vale, vale, vale. Muévete, este para atrás. Va a no te... Vale, izquierda, izquierda ahora. Vale, no veo. Escuché, izquierda. escuché el tiro por aquí. Sí, sí, izquierda, pero no los veo. Ahí está. Aparentemente solo uno. Eh, ¿No es un gula? Eh. No, no es gula. Está ahí están. Blanco. Blanco otra vez. Eh, son dos. Tengo otro sniper a la derecha. El otro tiene fantasma, el otro sniper. UAB, ¿sí? Ahí va, ahí va. Buenísimo. Buenísima la marca, hermano. Eh, gente al frente. Dentro, dentro creo. ¿Dónde? Al frente, estaba al frente. No sé dónde estará ahora. Ok, fue al frente. Conmigo, conmigo, aquí dentro. Vale, bueno. Espera un momento exacto. Justo cuando escuchaba que se metía para dentro he salido para pillar el timing. Entra otro, entra otro ya. Dentro, dentro ya. Vale, vale. Buenísima, hermano. Lo veo. dado tío. ¿Los enemigos? ¿Alguien usar sus cagadeta, armas? Ah, está, eh. Sus armas, seguro. Frackeado. Buena. Uh, este que sushi está bonito. Como bueno, yo. Ah, pero apunta muy lento. Los veo frente. Frente mío, uno, a tío? otro muerto, sí. va con la pecadilla. Sí, pues, bueno, no lo no, veo. No, no, no. No lo veía, ¿sí no. Wow, qué DJs? buena partida, tú. Sin morir? Ah, oh, bueno. Llevo no, no, una vez. ¡Ay! Puse morir. Está súper bien, ¿no? Ah. Uy, qué bueno. Es que. Pues, Swiss. La, el Swiss. Está. Mejor es Hiper para lo que Automa, automata huelgan, hermano, lo mejor del mundo. Bro, es que el automata es muy El clave va a tocar